Bueno, ahora sí, buen día. Les damos la, la bienvenida formal a, a esta última capacitación, la sexta capacitación del ciclo online de Conciencia Activa. La verdad que queremos agradecer a, a todos los que nos han venido acompañando en el ciclo y los que se fueron sumando en algunas. Nos parece emocionante poder compartir que educadores, personas interesadas en la temática se sumen un sábado al mes y nos acompañen en esta presentación y compartan las experiencias. Para nosotros esto es muy importante. Así que de verdad queremos agradecerles a ustedes por compartir hoy con nosotros. Ya llevamos un ciclo donde pudimos hablar sobre la alfabetización ambiental, nos pudimos escuchar experiencias también de instituciones de personas con discapacidad, de una escuela también en Misiones, en Candelaria. Pudimos ver también lo, lo importante que es el trabajo con la comunidad y nos pareció súper importante terminar y cerrar este ciclo Hablando de la Ley Nacional de Educación Ambiental, que después ya más adelante nos la irán presentando y que nos queden las dudas a todos nosotros educadores y multiplicadores ambientales de, bueno, y nosotros qué vamos a hacer con esto, cuál es nuestro reto y cómo vamos a poder aprender de esta ley y cómo la vamos a poder seguir poniendo en práctica y seguir siendo más multiplicadores y concentrándonos más en el cuidado y la protección de la biodiversidad. Así que bueno, no hablo yo más, les voy a presentar a Alejandra Romeo, quien es la responsable del Departamento de Educación para la Conservación de Fundación Temayquén. Les cedo la palabra a Ale, que nos va a presentar hoy a nuestra invitada especial, que le digo que se van a llevar una información súper, súper buena. Así que Ale, te cedo la palabra. Gracias, Laura. Bueno, eh, bienvenidos a este último encuentro de Fundación Temayquén del programa Conciencia Activa. Y como les comentaba Lau, tenemos una invitada súper especial, que la voy a presentar, eh, Eugenia Álvarez. Ella es eh, bióloga, eh, hace ya 26 años que se dedica a la educación ambiental, así que con una súper experiencia en un montón de ámbitos, eh, tanto municipales como de formación docente, de formación técnico-universitaria, y en un ámbito no formal e informal, especial y particularmente, y desde el año 2019 es la Secretaria de Ambiente de, de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Y por su tonada se van a dar cuenta de que no es fueguina. <ríe> Bienvenida, Euge. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muchas gracias por esa cálida presentación. Ojalá, bueno, podamos cumplir con las expectativas de todos y todas. Eh, muy buena mañana. Qué buen sábado para poder eh, compartir estas... Estas conversaciones que tienen que ver con empezar a entender el rol de cada uno de nosotros en el proceso de educación ambiental. Eh, la verdad que muy agradecida de la invitación también. Eh, con Alejandra nos conocemos de algunas partes del camino y, y siempre ha sido un placer compartir espacios de trabajo, de construcción y en este caso de divulgación. Así que bueno, yo estoy muy feliz de poder compartir esta mesa con ellos. Gracias, súper bienvenida, a Euge. Y querés empezar a compartir la pantalla hablando de compartir. Habl Vamos compartiendo la pantalla. Vamos compartiendo me la pantalla. Vamos. Ustedes me van a decir si va a estar todo bien en un ratito. Esperen, un segundo. Está trabajando, está trabajando. Siempre nos pasa con la tecnología, sigue tranquilo. Sí. Quedó abajo. Es porque me gusta tener nuestra atención. Entonces, ¿Es cierto? Muy bien. Por eso, por eso nos hace a bueno Genial, ahí bien. genial perfecto. Bueno. Se ve perfecto. Bárbaro. Bueno, bueno arrancamos. Y arrancamos, si les parece. Eh, eh, bueno, como les comentaba, Eugenia tiene una gran trayectoria. Y, y todo lo que nos va a ir contando está vinculado con algo que es maravilloso de esta ley, que tiene que ver con cómo fue hecha y, y cómo se está empezando a implementar. Pero lo primero que vamos a hablar... Eh, ¿podés, la siguiente diapo. Lo primero que vamos a hablar es respecto de la ley... Y que fue promovida desde la participación y a lo largo de un proceso, y de esto es lo que Eugenia nos va a compartir. Y nos hacemos una pregunta al inicio, es que si realmente los cambios legislativos son oportunidades, ¿no? Eh, esta es una ley que ha tenido un camino bastante largo, que empezó mucho antes del 2021 cuando fue sancionada, y es lo que vamos a empezar a ver. Y hablando de las oportunidades, Einstein eh, tiene, tenía una frase que decía que en medio de la dificultad reside la oportunidad. Así que bueno, está bueno tenerla en presente. Y si vemos cómo sigue... ¿La siguiente? Ahí estamos. Está dormida la, la, la compu. No, tiene sueños? No, no ha desayunado aún. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bueno, eh, la ley para la implementación de la educación ambiental integral en el país es realmente un marco que nos permite empezar a avanzar en algo que es una deuda, que tiene que ver con cómo vamos a seguir conviviendo eh, ambientalmente como ciudadanos en este país. ¿no? Sabemos que lo que tiene que ver con las acciones individuales eh, inciden directamente, y por eso es que hablamos de educación ambiental, inciden directamente en el ambiente, las acciones individuales no solamente de los ciudadanos de a pie, sino las acciones de todos los que toman decisiones las acciones de las organizaciones, las acciones de las empresas. Todo impacta. El hacer o dejar de hacer impacta. ¿De qué manera lo vamos a estar haciendo? Eh, esta ley nos marca el camino de cómo seguir adelante. Por eso es un marco para poder a, ir avanzando en una convivencia ambiental en el país. Y si seguimos, la siguiente... Y ahí la estamos estamos dando el café con leche. ¿Será porque estás compartiendo eh, la pantalla? Oh, en, con presenta que... ¿El modo presentación tal vez es? Sí, capaz que está más lento, pero lo vamos a ir entonces ya que lo voy a ir insistiendo a que, a que pase más rápido. Ahí está. Bien, muy bien. Y bueno, lo que, ten, lo que vamos a ver son los antecedentes, o sea, como decíamos, esto no empezó en el 2021, eh, la Argentina eh, participó en, en congresos iberoamericanos de educación ambiental durante la década del 90, y eh, la reforma de la constitución del 94, incluyó la educación ambiental como uno de los puntos salientes, novedoso realmente, para, para el momento. no Y después en el 2002 surge la Ley General de Ambiente, que también incluye la educación ambiental. Y en el 2006, seguimos avanzando en el tiempo, la Ley de Educación Nacional tiene un artículo particular, el 89, que habla de la educación ambiental, y durante los 2000, en el 2006 y en el 2015, hemos tenido dos proyectos de ley de educación ambiental que obtuvieron media sanción, eh, no llegaron digamos al final del camino, pero fueron realmente, marcaron un, un, un avance bastante significativo eh, en la materia. ¿no? Y después... Algo que me parece que es sumamente destacable tiene que ver con el rol que las organizaciones de la sociedad civil hemos eh, tenido en poner sobre la mesa eh, la, y en discusión eh, y la necesidad de una ley sobre educación ambiental y de la importancia de la educación ambiental. Y en este sentido se realizaron un montón de, de, de encuentros de distintas organizaciones que trabajamos en educación ambiental y en temáticas ambientales, y se armaron hasta, yo recuerdo, la RAEA, la Red Argentina de Educación Ambiental. Hubo varias redes que peticionábamos y nos sentábamos con los funcionarios nacionales, provinciales, municipales, diciéndoles, bueno, ¿cómo seguimos adelante?, cómo implementamos, cómo, cómo abordamos este tema, más allá de lo que ya se venía haciendo dentro del sistema educativo formal. Que eso sabemos que siempre sucedió, hubo siempre iniciativas desde las escuelas, pero hay otros ámbitos, que esto es algo que Eugenia ahora va a ahondar, que tienen que ver con la que, que tienen la oportunidad, y tienen aud son audiencias que son necesarias despertar en estos temas y las organizaciones de la sociedad civil veníamos bregando por esto. Y finalmente el COFEMA, que acá la dejo a Euge que hable del tema porque ella es representante eh, del COFEMA eh, dentro de la, del Consejo, el COFEMA es el Consejo Federal de Medio Ambiente en el que están representadas las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, las 24 jurisdicciones en materia ambiental en todo el país. Y bueno, Euge, podés contar dentro de los antecedentes lo que tiene que ver con COFEMA. Bueno, gracias Ale. Eh, creo que estas cosas nos sirven para, por un lado, para, para, para saber que esto es parte de un proceso, por otro lado también para interpelarnos eh, en, a veces cuánto, cuánto nos cuesta comprender las dimensiones para poderlas llevar adelante. ¿no? Y, y hablamos de todos, los, de todos los sistemas. Quizá uno de los, de los, de los dilemas que tenemos dentro en, de en nuestro país, porque es el ámbito en el que nos desempeñamos, es a veces las dificultades de articulación, las dificultades para conectarnos, para armonizar lineamientos y objetivos. Entonces, desde el 2007 para acá, eh, el Consejo Federal de Medio Ambiente, a través de sus 23 jurisdicciones y la, la Ciudad de Buenos Aires, ha venido participando de, y generando distintas iniciativas. En este caso, ya en 2007, un primer taller nacional de educación ambiental, eh, en el cual se empezaron a trazar algunos lineamientos que tienen que ver con lo que después se constituiría en la Estrategia Nacional de Educación Ambiental, que es un documento que sintetizó todo ese proceso del 2007 al 2018. También el país participó en el Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental. En 2017 el Consejo Federal de Educación y el COFEMA hicieron una declaración conjunta para poder trabajar en, en, en, de manera sostenida y coordinada en aspectos que tienen que ver con la implementación de la educación ambiental. También hubo un convenio marco con el Ministerio de Educación en 2017 para poder llevar adelante esto. Y a partir de ahí se, eh, se pudo dar en el marco del COFEMA y los distintos talleres regionales, eh, distintas discusiones que resultaron, por un lado, en el documento que es la Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral, y también eh, bueno, la necesidad de contar con un marco normativo que pusiera de manifiesto las, las modalidades para implementar de manera sistemática eh, la educación ambiental en todos los ámbitos. Eh, esto no es menor, porque ya vamos a ir descubriendo con el tiempo y seguramente después muchos de los que están participando de esta charla podrán entender que lo, primero lo que es educativo tiene método lo que es educativo es complejo y eh, son necesarias distintas destrezas y habilidades para poder implementar la educación ambiental en distintos ámbitos, dado que apela a transformaciones. ¿no? Entonces, eh, si bien es cierto que, como decimos, ha habido en todo este tiempo distintas iniciativas, muchas de ellas desarticuladas y por ahí inconexas, con todas las mejores voluntades, pero claramente sin un objetivo común, esta ley viene, entre otras cosas, a promover eh, el desarrollo de estos objetivos en común. Por eso es tan importante la ley, aparte de sus componentes que ya los vamos a detallar, eh, tener un marco común, e incluso en, en conjunto con el Ministerio de Educación, y vamos a diferenciar las funciones, es absolutamente relevante, porque permite unificar criterios, unificar propuestas, Tener, poder definir objetivos, metas, indicadores, evaluar la implementación de este contexto. Por eso es tan importante que existiera una ley nacional de educación ambiental integral. Eh, por suerte, bueno, por suerte no. En base a todos los trabajos, a veces las cosas pasan en el momento adecuado, cuando maduran lo suficiente para poder, como decían las abuelas, para poder cuajar. Eh, y de esa manera, en el 2020 se trabajó con las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires en un trabajo medio maratónico de nueve reuniones entre regionales y, y, y, y, y, as, y asambleas colectivas de, las de todas las jurisdicciones, eh, para poder lograr llevar un, un, un documento en el que todos pudiéramos estar de acuerdo. ¿Por qué el COFEMA? El Consejo Federal de Medio Ambiente es quien tiene las competencias para definir la política ambiental en cada provincia y a su vez a nivel nacional, y también eh, los aspectos relevantes de la educación ambiental en los ámbitos no formales e informales. Y en el caso puntual del Ministerio de Educación tiene las competencias para, en el marco de las políticas ambientales del país y las provincias, eh, delinear, aquellos contenidos y temáticas prioritarias para poder abordar la educación ambiental. Por esa razón es tan importante que ambas carteras trabajen de manera cooperativa. Entonces, eh, en mayo del 2021 pudimos contar más concretamente, el 13 de mayo de 2021 pudimos disfrutar de la posibilidad de tener, eh, contar el país con una, una ley nacional de educación ambiental integral y eso la verdad es que fue una celebración, porque fue un trabajo colectivo, previo a que el COFEM trabajara el documento, se, se le compartió al Ministerio de Educación, ellos dieron su conformidad, de ahí el, el presidente lo pasó a la Cámara de Diputados, de allí fue a senadores, y, y a partir de ese momento pudimos tener un proyecto de ley. Y una ley, obviamente. En este contexto, y como decíamos que las cosas no pasan por, por, por, por nada y que a veces hay momentos para las situaciones, eh, entonces fíjense que estamos como en un contexto casi eh, ideal para poder... Eh, concentrar los esfuerzos en, en, en delinear las políticas ambientales en materia de educación y poderlas empezar a implementar. Entonces, Argentina ratificó los ODS, de los cuales el 4.7 es específicamente de educación ambiental, eh, si bien es cierto que los 17 objetivos propuestos son transversales a los aspectos de la educación ambiental y específicamente de lo ambiental, eh, también en 2020 pudimos adherir al Acuerdo de Casu como país, lo cual es muy importante desde el punto de vista del acceso a la información y de participación ciudadana. También en 2020 se sancionó la Ley de Holanda que pone de manifiesto la necesidad de implementar en el sistema, eh, en el sistema estatal, la, la educación ambiental para los funcionarios públicos de los tres estados, del, perdón, de los tres poderes, poder judicial el legislativo y el ejecutivo, y, y, y a colofón de todo eso termina como la frutilla del postre, eh, siendo sancionada la Ley de Educación Ambiental que lo que hace es terminar de ordenar ese concierto de plexos normativos que ahora nos dejan un trabajo enorme, porque todo esto, que la verdad es que es un escenario de oportunidad ideal, es un trabajo gigantesco. Y ya vamos a ver por qué. Uge, Gracias, eh, perdón, perdón que te interrumpa en este momento, pero justo nos están haciendo ahí dos preguntas en el chat, que está bueno diga, diga. Y que quede ahí. Una es que si para que sea aplicada esta ley depende de una decisión política, y la otra es que qué quiere decir que sea una ley de educación ambiental integral. ¿Qué significa esta palabra integral? Gracias. Tienen acá la, la Gracias. duda. Gracias, Laura, porque yo no estoy viendo el chat, así que me vine al pelo. Por eso, no me lo yo te voy metiendo así. Genial. La, de la, la, la segunda la vamos a dejar para dentro de unos minutos porque ahí lo vamos a explicar con detalle. Pero en realidad, esta es una, es una ley nacional que eh, requiere la adhesión de las provincias. Eh, en este caso puntual, eh, la autoridad de aplicación a nivel nacional eh, son dos, el Ministerio de Educación y el, y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y ya vamos a ver cómo se articula esto. Pero la decisión política es... La, la sanción de la ley. Y después hay otras decisiones políticas que tienen que ver con adherir, que también eso depende de que cada provincia haga su tarea en ese sentido, y ya vamos a ver qué otras tareas tienen las provincias no solo para adherir a la ley, sino después hacer todo lo que significa eh, dar cumplimiento a esa ley, ¿no? Así que lo vamos a ir explicando progresivamente, así no les resulta complejo a nadie. Asimismo, si a alguien le parece que le queda alguna duda, no tiene más que escribirlo en el chat Laura hace un corte y nos consulta. La Estrategia Nacional de Educación Ambiental es un documento que, es, digamos, que la ley pone de manifiesto como base conceptual. Bien, es un documento que como toda estrategia nacional que esté basada en cuestiones sociales y comunitarias, está viva. Entonces, está viva en el sentido de que tiene necesidad de ser actualizada. Y como este primer documento se desarrolló en 2018, claramente uno de los propósitos de la ley es poder conformar un cuerpo que lo revise, lo actualice, y que eh, le agregue todo aquello que corresponde al tiempo actual. Eh, Perdón, Eugenio, algo sí. que quería agregar al tema de la estrategia, que esta estrategia fue construida de manera participativa y colectiva con no solamente los organismos eh, públicos, sino también los privados, organizaciones de la sociedad civil, Fundación Temayquén participó activamente, no solamente en misiones, sino en Buenos Aires, en las diferentes reuniones que hubo regionales, para la, para la, la, la construcción de esta estrategia. Con lo cual las voces que están en, en, en ella son eh, realmente muy diversas con miradas y visiones distintas y con necesidades eh, diferentes ¿no? y me parece que eso es una eh, se, eh, se condice con la, el modo en que se construyó también la misma ley no, no te interrumpo más no, no, no, al contrario vale. Eh, eh, eh, muchísimas gracias porque en, en definitiva uno trata a veces de ser sintético para, que, para no abrumar pero el proceso de trabajo del documento de la estrategia llevó dos años y poquito y poco más, y fueron un montón de reuniones, talleres, participativos, eventos y acciones que, lle que llevaron a poder compilar este conjunto de voces que manifiesta Alejandra en, ma en materia de eh, consignas de trabajo para poder revelar por región y por provincia eh, aspectos relevantes sobre la, los actores que están, disponibles, que están en el territorio, los lineamientos prioritarios para cada provincia y cada región, cuáles son las temáticas más conflictivas, y todo esto asociado, por supuesto, a, eh, a, la, a la decisión de conformar un único documento que básicamente tiene el objetivo de, como dice acá, marcar generar un marco conceptual en común para todo el país, aunar criterios, Elaborar y analizar el estudio diagnóstico sobre el estado de la educación ambiental del país en aquel momento, y nosotros este año hemos hecho un diagnóstico más actualizado, que todavía estamos terminando de procesar. Identificar las necesidades, prioridades e intereses de los distintos actores y grupos clave en cada provincia y región. A su vez desarrollar y fortalecer estrategias de las provincias para llevar adelante esto. Y por supuesto, crear y sostener espacios de articulación entre las carteras ambientales y educativas, tanto a nivel nacional y provincial. O sea, todos estos fueron los objetivos que se fueron dando cumplimiento en los años en que se trabajó la estrategia nacional. Quedaron algunos talleres provinciales, pero no muchos, que obviamente se van a, se van a hacer en, en estos años siguientes. La verdad es que la pandemia no ayudó para dar continuidad al proceso, pero todavía están ahí puestos para, para realizarse. Con todo esto y con todo esta, este bagaje, eh, se terminó sancionando en el 2021 eh, este proyecto de ley, que cuenta con siete capítulos y 27 artículos, que establece el derecho a la educación ambiental integral como política pública nacional. Eh, el texto, si después Laura quiere, hacemos un pequeño, se lo paso a Laura, un pequeño dossier con algunos documentos que pueden ser de interés para los asistentes, que entre ellos, por supuesto, el, el, el documento de la ley. Tiene una serie de principios que, vamos a, que están, eh, están detallados después y los vamos a conversar. Una serie de objetivos, eh, la, la figura de la participación y formación ciudadana, la figura del compromiso ambiental intergeneracional, la autoridad de aplicación bien definida y la forma en la que esas responsabilidades compartidas con competencias y facultades diferenciadas se van a llevar adelante, cómo va a coordinar ejecutivamente estos dos organismos, bueno, la existencia de un consejo consultivo, la promoción de la adhesión de las provincias, una serie de, de misiones definidas también de la forma y el funcionamiento, el acceso a la información pública y también... Eh, la necesidad de construir una línea de base de percepción ambiental comunitaria. Ahora vamos a desarrollar algunos aspectos en particular, y ahora viene justamente lo que una de las participantes había preguntado, que aquí llamamos educación ambiental integral. Así que vamos a desglosar esa, ese concepto, diciendo que es un proceso educativo permanente, que está basado en contenidos temáticos específicos y transversales, no solo desde las ciencias naturales, sino que abarca todos los saberes y todas las distintas facetas del conocimiento, tiene un, proceso, un propósito general que es básicamente la formación de la conciencia ambiental ciudadana, eh, pretende la construcción de una racionalidad en el uso de los recursos, obviamente que también intenta eh, lograr que los conocimientos, saberes, valores y prácticas estén integrados en la toma de decisión, eh, promueve la participación y formación ciudadana y apela al ejercicio del derecho de los ciudadanos a un ambiente sano, digno y diverso. Poca cosa. Como ustedes, si la mayoría de ustedes son educadores, después les voy a poder ver las caras, pero indudablemente cuando uno habla de todo esto, realmente habla de una tarea muy importante. Los principios de la educación ambiental, que están en nuestra ley, pero que también vienen de mucho antes, ya vienen de la Ecorría 92, vienen del de, eh, informe Brundland, vienen de los 70, estos principios y han sido ayornados a nuestras épocas actuales, tienen que ver con el respeto y el valor de la diversidad eh, por la equidad, por la igualdad de género, la participación ciudadana, el cuidado del patrimonio natural y cultural, el desarrollo del pensamiento crítico e innovador, la educación en valores y el ejercicio del derecho a un ambiente sano. Estos son los principios sobre los que se basa la educación ambiental en el marco de la ley de la que estamos hablando. Vuelvo a decir, complejiza mucho más la tarea de quien desarrolle la actividad de la educación ambiental. En materia de participación y formación ciudadana, básicamente lo que nos propone es que tenemos que promover el desarrollo de procesos educativos integrales, ¿sí? que orienten la construcción de una perspectiva ambiental, y que integren saberes, valores, conocimientos y prácticas para lograr un cambio de conciencia a nivel regional y local. Las problemáticas ambientales básicamente son consecuencias de, digamos, de multifactores, eh, muchas de ellas son antrópicos, muchos de ellos no lo son. Entonces es muy importante la construcción de una perspectiva ambiental, primero en quienes forman y también, obviamente, en el conjunto de, de actores que reciben eh, esa información. ¿Qué permite la participación ciudadana? Comentarla quiere decir que también él, digamos, promueve que los ciudadanos tomen parte que generen un conocimiento, un, un conocimiento propio, enriquezcan sus decisiones, y que básicamente pasen a ser actores del territorio cuyas acciones son de carácter global, pero en un contexto de situación local. O sea, esto de piensa globalmente, actúa localmente, a veces es muy difícil de practicar, y muchos de Ustedes a lo mejor como educadores han tratado de trabajarlos en, el, en la escuela o en el ámbito educativo donde ejerzan. Y la verdad es que eh, no hay forma de conceptualizarlo de otra manera. Y ya lo vamos a ver en el sentido de que la única capacidad que realmente tenemos es la de transformación de nuestro ámbito local. O sea, de todo aquello que conforma nuestro metro cuadrado personal. Ese es el ámbito donde yo puedo transformar cosas de manera efectiva. Pero mientras yo lo cambio, y en el lado también, y en el lado también, y en el lado también, se transforma en un cambio de escala en las acciones. Y de eso se trata también la participación y la formación ciudadana en este sentido. Euge, estás casi citando a Jane Goodall, <ríe> ah, sí, <ríe> <ríe> en realidad. No, es no así. La pobre, pobre Jane Goodall, no la vamos. No, digamos, la verdad es que... Eh, es, es, Pu puede parecer obvio, pero en realidad no somos capaces de mover más que lo que podemos mover con nuestra energía personal. Y obviamente podemos inspirar a otros, podemos dar elementos para que otros eh, canalicen su, su, sus acciones, tratando de eh, armonizar con las nuestras, pero nuestro espacio de maniobra es limitado, y si nos ocupamos de eso realmente vamos a poder hacer cambios y transformaciones importantes. A eso trae otra figura que se incorpora en el artículo 6 de la, de la ley, que lo que hace es básicamente, yo lo llamo un acto de pacificación social, para desde mi perspectiva eh, y desde mi modesta experiencia, el compromiso ambiental intergeneracional viene a implantar una figura que permite que nuestros abuelos, nuestros padres, nosotros y nuestros hijos podamos empezar a tener diálogos pacifistas entre nosotros, tratando de hacer pactos internos en los cuales nos heredemos aquello que realmente vamos, necesitamos. Y, y ese es el objetivo del Compromiso Ambiental Intergeneracional. ¿sí? Que una vez al año, en el Día Mundial del Ambiente, eh, cada provincia, y por supuesto cada municipio si así lo desea, eh, y sería fundamental, eh, pueda celebrar un evento en el que diferentes ámbitos de la sociedad, niños, niñas, jóvenes, personas adultas, funcionarios, funcionarias, atendiendo a esta efectiva participación también de los pueblos indígenas, tengan la oportunidad de establecer un pacto de responsabilidad con el ambiente y las generaciones sucesivas. Esto que puede parecer a lo mejor un ritual, si se quiere, ¿por qué no?, eh, es, eh, es en realidad esto de te doy la posta comparto con vos lo que aprendí y lo que me equivoqué, te lo paso, fíjate, analízalo, pero me parece que estas son algunas de las cosas que todavía nos debemos las sociedades, y que tienen que ver con pacificar nuestra relación eh, en, en temas ambientales para... Culpabilizarnos menos y responsabilizarnos más. En este sentido, la ley prevé que cada jurisdicción pueda disponer la modalidad de implementación eh, y, por supuesto, dar certificaciones sobre eso a los participantes. Eh, ¿Quiénes son las autoridades de aplicación de esta ley? Bueno, a nivel nacional son el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Educación y ambos consejos federales. El Consejo Federal de Medio Ambiente, conformado por las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, y el Consejo Federal de Educación, de la misma manera, eh, definiendo entre ellos una coordinación ejecutiva que va a venir a desarrollar el conjunto de actividades que tienen que ver con la implementación de la ley. Desde revisar la estrategia nacional, desarrollar el estudio de percepción, establecer todos los indicadores, objetivos, capacitaciones, todos aquellos aspectos que están en el marco de la ley, van a ser cumplimentados por estos actores, y a su vez por cada provincia en sus territorios, junto con sus autoridades educativas. Eso es lo que tiene de bueno este trabajo en red. Que se teje eh, a nivel nacional, entre estos cuatro ámbitos, pero a nivel provincial cada provincia puede hacer la misma tarea. Y eso es sumamente beneficioso porque es desde arriba y desde abajo la implementación y la coordinación. Se suma a esto un consejo consultivo que está previsto que tenga organismos científicos, académicos, eh, ONGs y algunos otros actores, entre los cuales pueden ser hasta los medios de comunicación, que permitirán que, con distinto nivel de frecuencia, estas decisiones que se toman en, este, en esta coordinación ejecutiva puedan ser validadas, ampliadas, siempre que con las opiniones de la ciudadanía Las oportunidades que tienen las provincias y la nación en este momento son infinitas, porque toda esta tarea está por hacer. Entonces, estamos empezando a trabajar las provincias en diseño e implementación de nuestras estrategias provinciales, estamos empezando el proceso de capacitación para referentes de todos los ámbitos, Estamos, eh, bueno, ahora, una vez que se conforme esta coordinación ejecutiva, empezando a definir los aspectos centrales del estudio de percepción ambiental a nivel nacional y provinciales y por supuesto, esto va a desencadenar en la necesidad de hacer un seguimiento de, eh, de los avances que vaya teniendo cada provincia y, por supuesto, la nación en este contexto. Acá vamos a hacer un parate chiquito y lo vamos a tratar de simplificar y después preguntan todo lo que quieran. Eh, en definitiva, uno de los aspectos centrales es que divide y complementa las competencias de cada organismo. Eh, como ustedes saben, bueno, ver, la educación ambiental, informal y no formal, están abocadas a públicos diversos que no necesariamente, y de hecho no lo están, en el sistema educativo formal. ¿Quiénes son y dónde están estos actores estratégicos que, que necesitarían esta atención prioritaria? Primero que nada, y esto acá la citamos a María Novo, una gran educadora ambiental, que ha escrito bastante sobre esto, y si quieren podemos compartir algunas publicaciones. Primero que nada, los profesionales que toman decisiones sobre los recursos, porque claramente eh, las decisiones que tomen van a incidir sobre los, el presente y el futuro de varias generaciones. Los adultos en general, porque no solamente todos los días deciden sobre qué comer, dónde vestirse, qué comprar, etcétera, sino que inciden sobre las decisiones de otros. Los formadores, eh, tanto a nivel formal como no formal, pero en el caso no formal, los animadores socioculturales, los guías de turismo, los educadores de adultos, los miembros de ONG, todos aquellos que son multiplicadores del aspecto de la educación ambiental. Los comunicadores y los medios de difusión prioritariamente también, porque en realidad ellos llevan el mensaje y multiplican, y no es lo mismo multiplicar un mensaje erróneo, que multiplicar un mensaje efectivo y de mayor responsabilidad. Y por supuesto las familias, porque son los ámbitos donde se pauta la, la, la forma de consumo y la utilización de los recursos. Asimismo, ¿Y acá, la educación no formal informal tiene ámbitos, y ahí obviamente le vamos a dar un, un espacio a Ale, porque en realidad no solamente son los actores, sino los ámbitos donde la educación ambiental informal y no formal puede tener asidero. Y acá, antes de darle la palabra a Ale, porque a lo mejor ella está en un ámbito de este tipo, lo que vamos a, a subrayar es que estos ámbitos de la educación ambiental informal y no formal, que pueden ser clubes, teatros, todas las expresiones culturales... Eh, las ONG también, obviamente, los museos, los paseos, las excursiones turísticas, las reservas naturales, etc. Y en este caso, un espacio como por supuesto Fundación de Maiken, y ahí le va a hablar, son lugares ideales también. ¿Por qué? Porque nosotros encontramos a los destinatarios de nuestro mensaje en un espacio de recreación y disfrute, y por lo tanto, los mensajes de la educación ambiental que no van a ser clases claramente, sino que van a ser con la técnica y el método adecuado para incidir desde lo no formal e informal, eh, tienen que estar eh, diseñados para que a través de ese disfrute y esa recreación, uno pueda incorporar nuevas y buenas prácticas ambientales. Ale. Bueno, justamente eh, esto que vos acabás de decir, ¿no? Cómo los por ejemplo, Fundación Temaiken, los parques, este, los zoológicos, podemos y debemos, y podemos y debemos ser eh, plataformas eh, inspiradoras, eh, tanto para, no solamente para los niños y, eh, que visitan los parques, el parque, sino también para las familias y para aquellas, para todas las personas que pasan por allí. Buscando esta conexión con la naturaleza como un, una forma de reivindicar su valor, de poner eh, sobre, la, sobre, la, sobre la mesa digamos la importancia de que esta inspiración continúe y que seamos los inspiradores de las futuras generaciones para que quieran seguir sumándose a ser ciudadanos ambientalmente responsables, ¿no? Y recién alguien dentro del chat había puesto eh, los clubes observadores de aves, sí, totalmente, los COA de todo el país, los clubes observadores de aves. También son ámbitos de educación eh, informal no, eh, o no formal, porque tienen métodos, tienen una forma en la cual se, se juntan y, se, y, y ofrecen formación a, a la gente que participa del club. Hay un montón de organizaciones y organismos que funcionamos como esto, no plataformas inspiradoras, y desde este lugar es que tenemos que también revalorizar esta nueva ley con la que contamos ¿no? Son, es una herramienta maravillosa que nos permite poner en evidencia digamos, eh, eh, estos, a estos nuevos públicos con los cuales nos, nos, nos vinculamos eh, poner en evidencia que tenemos mucho todavía para hacer y recorrer En eso que vos decías hay un, hay un secreto que no hay que olvidar A veces el pecado no hay pecado, pero sí lo que viene sucediendo desde estos ámbitos no formales e informales, que la tarea de la educación ambiental se hace desagregada de la política pública. ¿sí? A veces por, porque no existe política pública implementada y otras veces por, por, bueno, por simplemente decisión institucional. Una de las cosas que es importante trabajar es que la educación ambiental, ya lo vamos a ver ahí, tiene que ver con el ejercicio de la ciudadanía. Por lo tanto, uno de los aspectos absolutamente relevante, es que los ciudadanos debemos saber cómo es la gobernanza ambiental de nuestro territorio. Tenemos obligación de saberlo, tenemos obligación de ejercer esa ciudadanía ambiental en el marco de la gobernanza que la ley ha decidido. Y, y eso es parte de nuestro ejercicio responsable de la ciudadanía. Y por lo tanto, las instituciones debemos colaborar todas para que no se desagreguen esfuerzos, sino que a su vez lo que hagan es concentrarse esfuerzos para garantizar mejores resultados. De nada sirve que cada actor del territorio trabaje por su cuenta, cuando en realidad el mensaje tendría que ser mucho más unívoco, mucho más integrador. ¿Para qué? Para que en realidad, lejos de disgregar a la población en actividades, conceptos, criterios, etc., lo que hagamos es unificar esta, estos criterios para lograr mejores resultados. A veces... Pasa que, obviamente, hay muchas voluntades tratando de hacer distintas cosas. Pero a veces sucede que, por ejemplo, desde el Estado se promueve una línea de trabajo, pero hay organizaciones que hacen todo lo contrario, suponte. Entonces voy a decir, Totalmente. ¿cómo, cómo? Claro, entonces esas son las cosas que las organizaciones tienen la responsabilidad de articular con la autoridad local o provincial, o nacional, depende del caso para poder colaborar con, el, con la implementación de la ley, y no disgregar esfuerzos. Eso sí es un desafío enorme que tiene la ley, y que va a costar años de implementar, porque venimos con un ejercicio desagregado de la, de la educación ambiental en cualquier ámbito. Entonces, hay que coordinar cosas, no es solamente separar los residuos, es... ¿Cuáles son las fracciones de tu ciudad? O sea, ¿qué es el primer, la primera obligación que uno tiene como ciudadano eh, urbano? Saber cómo es el servicio propio. Conocer cuándo pasa. Conocer las fracciones de separación que tiene la municipalidad donde yo vivo. Y, y eh, comprometerme con eso. Y bueno, de ahí en más puedo comprometerme con más cosas. Pero yo, esa es mi primera obligación. Lo mismo con todo lo demás, ¿no? Pero digo por traer un ejemplo. A su vez, en los ámbitos formales, tenemos bueno el sistema educativo. Muchos de ustedes, como lo han manifestado, son educadores del sistema formal. Y el sistema formal tiene eh, estructura, tiene estamentos, tiene modalidades de articulación, y tiene un conjunto de pautas eh, que dirigen la manera en la que estos, eh, este sistema funciona. Esperen porque está demoradito. Está esperando el, el aperitivo. Hola, eh, <ríe> no lo sé. Eh, ya, va, ya se va a pasar. Bueno, entonces, en principio, el sistema educativo formal claramente tiene esta otra estructura. El no formal e informal todavía no está estructurado. De hecho, hasta las redes forman parte del sistema de educa de, de, de los sistemas informales y no formales. Y bueno, hay todo un universo de cosas para hacer. Vamos a esperar a ver si cambia. Acá está. Bueno. Más allá de, la, de que la diapositiva lo único que hace es mostrarnos la complejidad del sistema educativo formal y que tiene niveles inicial, primario y medio, nivel superior, el universitario y no universitario, la formación profesional de la técnico-profesional, así todos articulados, en realidad incidir o de alguna manera con, colaborar con la implementación de la educación ambiental en el sistema formal viene delegado desde los años 90. Hasta ahora no puede hacer mucho, por más que tenemos todo. Tenemos la escuela, tenemos los alumnos, tenemos los docentes, tenemos los inspectores, los directivos, los contenidos curriculares, los preceptos, todos. Pero ¿qué pasa? Puede que pase que el sistema todavía no está preparado para transversalizar con la autoridad ambiental, para entender que las prioridades de las provincias, por ejemplo, de las ciudades, tienen que ver con las temáticas prioritarias, por ejemplo. Eh, y que sus docentes y sus directivos tienen que tener una pertenencia te territorial para saber cuáles son los aspectos importantes para conformar eh, eh, la educación ambiental ciudadana, no solo en, el, en los alumnos, sino primero en sus docentes. O sea, es como debe, deberíamos ser incapaces de promocionar algo que no compraríamos, por ejemplo. O sea, nosotros como docentes tenemos que poder ser los primeros que, que practicamos. Y a veces eso cuesta, porque venimos de generaciones que no han tenido este soporte. Entonces, ese es uno de los grandes desafíos, y que no tiene que ver tanto con los contenidos, sino con la perspectiva. Entonces, a nosotros se nos ocurrió con Alejandra interpelarlos en, en este sentido, y poner a consideración esto que lo dice María Novo muy precisamente en una de sus publicaciones, y lo defiende, como que, bueno, la educación ambiental es un acto político basado en valores para la transformación social. ¿Por qué es un acto político? Y esto está bueno, definirlo y sacarnos de partidario, ¿eh? seamos correctos en el uso del lenguaje y de las palabras que nuestro hermoso diccionario nos ha traído. Eh, ya no podemos seguir trabajando, como, como bien lo dice el texto, en dar información o crear opinión sobre los recursos naturales, el ambiente, sino que en realidad lo más importante es incidir sobre las decisiones de las personas. Por ejemplo, casi todas las decisiones ambientales de cada ciudadano son privadas. ¿Privadas por qué? Bueno, sí, ¿quién de nosotros le pregunta al intendente o al gobernador cuando va a elegir el tipo de arroz que saca de la góndola del súper? Nadie. ¿Quién de nosotros... Consulta sobre cuándo cerrar la canilla, etc. Nuestras decisiones son privadas en ese sentido. Y por tanto, eh, incidir sobre las decisiones de las personas y de alguna manera resignificarlas hacia actos más responsables es el objeto máximo de la educación ambiental. Porque de alguna manera no es te doy la información, sino que a su vez trato de, de agregarte todo lo que vos necesitas para que tu decisión sea más adecuada, sea más precisa. Entonces, realmente es muy importante que, que nuestra sociedad tenga información y opinión sobre el ambiente, pero para la toma de decisiones más acertadas, desde que voy al jardín hasta que tengo mis últimos días de vida. En todos los contextos, mis decisiones tienen que ser mejores. Eh, y por eso, la dimensión política de la educación ambiental es esta, y claramente la educación ambiental es un acto político. ¿Por qué? Porque en realidad decide sobre la vida nuestra y también sobre la vida de los demás. Entonces... Esto nos parece importante compartirlo, sabemos que tiene, tiene su, su nivel de, de, de interpelación, en el sentido de que por ahí son cosas que no se dicen muy habitualmente, pero si nosotros entendemos que solo vamos a poder eh, cambiar nuestro metro cuadrado, y que cambiando nuestro metro cuadrado vamos a poder ser, no solo ejemplo para el del lado, sino también vamos a poder sentirnos capaces de haber movilizado algo, eh, claramente nos damos cuenta que la educación ambiental promueve actitudes políticas basadas en valores que tienen el objeto de transformar la sociedad. Ale, te lo dejo a vos. Bueno, en realidad ya sería como para ir cerrando eh, esta parte y dejar abierta si quieren hacer preguntas. Eh, eh, en el año 2020, el director general de la WWF Marco Lambertini dijo que el futuro mejor comienza con las decisiones que toman hoy los gobiernos, las empresas y las personas de todo el mundo. Fíjense cómo empezar a tener legislación que nos acompañe eh, para poder nosotros tomar mejores decisiones es que vamos realmente por un, un buen camino. Y que en realidad y él también dijo que los líderes mundiales deben tomar medidas urgentes para proteger y restaurar la naturaleza eh, como base para una sociedad sana y una economía próspera. Y de esto se trata en realidad la educación ambiental, de esto se trata esta nueva ley que tenemos y bueno, esperamos que que puedan podamos todos sumarnos a esto y hacerlo eh, hacer y sumarnos a este desafío y hacer lo que nos corresponde a cada uno a nosotros como organizaciones de la, parte de las organizaciones de la sociedad civil que trabajamos en educación ambiental aportar lo nuestro eh, en articulación como vos decías Eugenia con con el Estado eh, que es algo que debemos seguir haciendo siempre de la mano, porque en realidad los resultados son inalcanzables de manera separada. Entonces, de esto sí. se trata y esperamos que, que puedan, si les parece, hacernos preguntas, si las tuvieran. Hay una cosita que, que me gustaría aportar para el cierre y bueno, cuando uno, a, a lo mejor no, pero a lo mejor nos van a poder decir, o sea... En este contexto, en semejante complejidad, uno dice ¿Cómo puedo ser parte yo? ¿Qué hago yo? ¿No? A todos nos pasa, porque uno ve un país enorme, una sociedad muy diversa, decir, ¿qué, hago yo? ¿Qué hago yo adentro de esto? Y es, y es claro que uno tiene que saber qué lugar ocupa en esa maquinaria, en ese sistema, tanto a nivel individual como colectivo. Y acá, solo para cerrar, pensemos que todos los días nosotros, en base de información y el trayecto personal que hemos tenido, decidimos un montón de cosas. Muchas de ellas tienen que ver con aspectos ambientales, digamos repercusiones ambientales de nuestra vida común. Eso es individual. Pero en lo colectivo, cada uno de nosotros sale de casa, y a lo mejor yo soy maestra, y ese día, como yo tengo esta conciencia y esta... Eh, digamos, esta formación ciudadana, entonces ese día yo incido y transformo el espacio donde yo comparto con mis alumnos. Y si yo soy empresario, tomo mejores decisiones dentro de mi, de mi, de mi industria. Y si soy pescador, también. Y si soy panadero, igual. Entonces, es importante darle el debido valor a la incidencia individual en lo colectivo. Y esta pandemia nos ha traído el ejemplo concreto que tan difícil se nos hace manifestar, digamos, representar y a quienes somos docentes, esto de piensa globalmente, actúa localmente, es, es como, vamos a decirlo en, en, en burdo, es como un chino para muchos, ¿no? Entonces uno lo trata de enseñar o de, de transmitir. Esta pandemia nos vino al pelo porque nos puso, nos puso, de manifiesto cómo cada una de las personas si hacía lo que debía estábamos todos cubiertos y si no no <ríe> claramente eh, no pudo de alguna manera mostrar qué importante es darle eh, relevancia a lo que cada uno lo, lo importante que es cada uno en el contexto y y cómo, si yo actúo bien, el resultado es uno, y si actúo mal, el resultado es otro. Entonces, me parece que es muy importante que empecemos a darle valor a lo individual en lo colectivo, porque si no corremos el riesgo de pararnos en nuestro metro cuadrado, mirar demasiado al metro cuadrado del otro, pensar en lo que el otro podría hacer, pero el otro va a poder hacerlo de él, y yo solo voy a poder hacer lo mío. Entonces... Y yo, en mi ámbito individual y en mi ámbito colectivo. En este momento de mi vida, yo, Eugenia, a mí me toca decidir un montón de cosas. Y yo agradezco el trayecto que he tenido, porque me permite decidir algunas cosas con mejor criterio que si no hubiera pasado por las cosas que pasé y lo, y lo que aprendí. Lo mismo le pasa a todos ustedes. Por eso me parece que es muy importante darle valor a la experiencia personal y a la, a la manera en la que uno decide todos los días para el resultado en el futuro. Eh, muchas gracias. Ahí les vamos a dejar con Ale nuestros mails. Si quieren lo podemos poner en el chat también. Está perezosa. No hay caso. Eh, pero bueno, están todos están en silencio que me parece abrumador. Vale, yo no, sé, ¿se no gracias, Euge. Primero, antes que nada, quiero súper agradecerte eh, tu, tu, tu presentación, ha sido divina, magnífica, como siempre, escucharte y, este, y están, lo que pasa es que la gente está como muteada y han puesto algunas, algunas cosas en el chat, algunos comentarios, algo que me gustó muchísimo, recién eh, Beatriz escribió la frase de Eduardo Galeano, que dice que mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo, y creo que realmente de esto se trata. ¿no? Eh, este mundo puede ser cambiado en la medida que cada uno de nosotros tenga claro que tiene cosas para hacer. Eh, todos tenemos cosas para hacer en esto y todos tenemos la posibilidad de, de nada, de aportar en esto que hacemos al bien común. No, eh, no sé, bueno, eh, disparen. La... No, excelente. Euge y Ale, de verdad que muchísimas gracias. Creo que esta presentación, para los que ya veníamos conociendo un poco el tema y para los que no, nos dispara también muchas cosas. Eh, como para hacer así, como para que disparemos y pensemos es, miren, esto nos genera como un nuevo contrato social de responsabilidad ambiental, ¿no? Nos está diciendo, es el momento de actuar, ya venimos haciendo un montón de cosas, pero podemos seguir haciendo más, y quiero resaltar muchísimo lo que mencionaba Uge, sobre la incidencia individual sobre también lo global, no sobre todos. Muchas veces tenemos la cosa de decir, bueno, no importa si yo hago esto, si yo tiro, o si yo no clasifico, otro lo va a hacer. Pero bueno, tenemos nosotros nuestra responsabilidad, y creo que cada uno que más o menos los hemos conocido, que viene también desde la educación formal y la no formal, que tenemos también personas que trabajaron como guardaparques, que justo también nos sigue el día de los parques nacionales, así que también aprovecho para para agradecerle a todo ese equipo. Eh, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad y tiene una forma para poder embarcarse ahora en este compromiso y en este cuidado, porque la salud de nosotros, la salud de las especies y la salud de los ecosistemas está todo interrelacionado, como lo veníamos hablando desde el inicio de nuestro ciclo de capacitaciones. Así que bueno, nada, muchísimas gracias a Auge y Ale por dejarnos esta semillita, y, y ahora las invito a que los comentarios que nos fueron haciendo ahí en el chat, si quieren hacerlo ahora, Así para que todas podamos escucharlos y nos cuenten qué les pareció, si tienen dudas, eh, si ustedes en algún momento ya empezaron a aplicar alguna de estas acciones, qué cosa les queda para, ya estamos terminando este año, pero bueno, nos queda mucho camino por recorrer, entonces, no sé, los invito a, a que participen y nos comenten acá, desbloqueen los micrófonos y es nuestro momento de, de poder charlar. ¿Alguna se anima? Siempre tenemos. Bueno, soy Lady Cabrera y bueno, vale. ya empecé con mi pequeño eh, aporte. Eh, ayer tuvimos el cumpleaños de mi nieto y siempre se compran bolsitas de, de plástico. Y yo le hice de tela, digo ya empezamos que sirve para cuidar el planeta con tan pequeñas cosas, ¿no? Y no, no es alguien la es, la es, que es, es la misma. No vale. es eh, eh, eh, digamos, estas acciones, como decía Euge, las acciones individuales impactan en lo global y, y eso pequeño que vos hiciste hace que hay un montón de plástico que no existe. Eh, y entonces, eso no es pequeño. Yo digo, esto de poder... Eh, Pensar, ¿no? Yo siempre digo, basta de las R, reciclamos, re, basta de R. La única letra es la P. Pensemos. Pensemos antes de actuar. Pensemos antes de comprar. Pensemos cuando vamos al supermercado. Usemos la cabeza. Realmente esto que estamos comprando, ¿lo necesitamos? ¿Qué cantidad de residuos tiene? ¿Cuánto va a dejar? ¿A dónde lo voy a poner? Les cuento una experiencia. La, yo consumo productos que son para personas celíacas y vienen con unos envoltorios a veces, uno sobre otro, sobre otro y sobre otro. Digo, no es necesario. Entonces empecé a elegir no solamente por el sabor, por el precio, sino por la cantidad de recibos que deja. A lo mejor una caja de ocho galletitas tiene tres envoltorios distintos. No es necesario eso. Si no es necesario, entonces, esto de usar la P, pensar, invitar a los otros como educadores a que también piensen, ¿no? Que piensen críticamente. Esto es lo que Eugenia decía: tener una perspectiva, una perspectiva de lo ambiental y empezar a usar la cabeza. Me parece fundamental. Gladys, no es menor lo que hiciste uh -huh. para el cumpleaños de tu nieto. Gracias. En, en función de claro. lo que dice Gladys, fíjate vos que ahí le vamos a poner eh, de relevancia esto que Gladys hizo, que a lo mejor lo hizo porque tiene su responsabilidad y lo entiende así, pero a lo mejor no se dio cuenta que hizo varias cosas, Gladys. Eh, alguna vez me pasó que en un taller de de separación de residuos, en una municipalidad que estaba trabajando, una señora grande, así de ser vez en tu edad, misma, una cosa así, me dice, mira, dice, ustedes tienen que hablarle a los chicos, porque los grandes ya no vamos a aprender más, así que ustedes se tienen que ocupar de enseñarle a los chicos. Entonces yo, que a veces, a veces uno tiene que ser un poco dura para interpelar al otro en esto de qué estamos haciendo, le digo, discúlpeme, ¿cuántos nietos tienen? Y tengo cinco. Ajá, le digo, ¿y usted? ¿Usted ha dejado, de, de, ha resignado ser un referente para sus nietos? Dije, ¿Usted ha abandonado la esperanza de, de pensar que sus nietos pueden sacar algo productivo de sus actos? No, dice, no me diga así. No, no, es que usted me está diciendo eso a mí. Usted me está diciendo que usted ya no puede hacer ningún cambio, que no les puede enseñar nada. Que no les puede ayudar a transformar su forma de pensar porque usted ya prescribió. Y, no? y yo creo que no es así. Entonces, ¿qué le parece si a partir de su, de su compromiso usted colabora con que sus nietos aprendan? Primero, cosas nuevas. Segundo, aprendan que cuando uno es adulto también puede transformarse. También puede cambiar en función de lo que es necesario y que nada... Nunca está perdido. Y todo eso lo puede aprender de usted. Eh, y la verdad que la señora no lo había visto así, porque a veces nos pasa que estamos desesperanzados, y, y Ladis hizo todo eso. <ríe> así que felicitaciones, Ladis, por haberle transformado eh, la perspectiva y les suele decir mejor a tus nietos, y por supuesto vos a haber disfrutado también de la fiestita. Ay, muchas gracias. Sí, mi nuera me decía, si faltan... Compramos de plástico, no, le digo, no, no, porque voy a hacer varias y entonces todos los chicos van a tener, no, no, no hay necesidad de comprar. Eh, yo en eso soy muy, soy muy de, de cuando me criaron a mí, ¿no? De la, lo mismo también, yo soy muy de llevar eh, bolsas a, a la, al supermercado y, a, y a, la, a los almacenes que tengo cerca, eh, bolsas de tela, ¿no? no uso bolsas, no quiero la bolsa de plástico. Y ya me crié con ese, ese hábito de, de, de las bolsas de, de, de tela. No me gustan las bolsas de plástico. Así que trato de, de no usarlas. Está buenísimo, Gladys. Y mira, sumando, seguimos con tu ejemplo para darte cuenta que no es nada chiquitito. Que además de todo esto que mencioné, auge vos también le estás mandando un mensaje a todas las familias de los chiquitos que vinieron a ese cumpleaños y recibieron unos regalitos en una bolsita de tela. Entonces, Gladys. imagínate... Como eso, como alguien mencionó acá en el chat, los granitos de arena, solitos uno dice son poquitos, pero después formamos un desierto o una linda playa para el mar. Te das dando cuenta cómo se va promoviendo de un lado a otro y vamos formando estas redes. Y creo que algo que nos mostraban hoy también, tanto Uge como Ale en la charla de hoy, era eso, la importancia de, de la red de hablar con otros, de empezar a generar estas cosas en conjunto, estas redes que nos van formando, que nos van uniendo, lo que estamos haciendo hoy, de poder compartir, que Uge nos cuente, que Gladys nos cuente, que ahora otros si quieren participar, por ahí nos cuentan también que hay un grupo de scouts que están trabajando en eso. El generar todas estas redes y darnos cuenta que, cada uno desde el lugar en el que estamos, porque hay gente de Rosario, hay gente que está en Pilar, hay otra gente que está por ahí en Misiones, en Escobar, cada uno de nosotros está haciendo algo, ¿no? ¿Vieron? Entonces no estamos solos, sino estamos generando un tejido hermosísimo que nos va a ayudar muchísimo más y que nos va a seguir para seguir multiplicando, así que, por ejemplo Gladys, pasó de chiquitito ha visto una red hermosísima, así que... Una gran gracias. multiplicadora, digamos, y me parece bueno. que esto de ser acciones multiplicadoras, ¿no? Que, bueno. que contagien a otros, es maravilloso. Me parece ser inspirador de otros es una de las cosas más lindas que uno le puede pasar, sabiendo que estamos de paso por acá. Entonces, bueno, ¿qué dejamos de, de inspiración a otros, a los que vienen atrás? ¿no? Que, que es importantísimo esto. Y hubo hay cosas muy lindas escritas en el chat, eh, muy lindas, bueno, eh, esta frase que dice que si supiera que el mundo se acaba mañana, yo hoy todavía plantaría un árbol. O sea, a pesar de si supiera esto, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuánto es lo que tenemos todavía para hacer? ¿Y cuánto esta ley eh, ha venido a acompañarnos y ayudarnos a cumplir con esto que queremos hacer? Cada uno desde su lugar, ¿no? Y eh, quiero, si, si tenemos eh, dos minutitos más, Lau, eh, quería aprovechar que... para para invitar a todos los que están aquí presentes que el día sábado 4 de diciembre hacemos el festival eh, eh, Conciencia Activa Ambiental. Este año eh, es distinto. Conciencia Activa es diferente a lo que fue años anteriores. Si querés, Lau, contar un poquito de qué va a tratar el, el, el evento. Y cómo hay algunas personas que ya han participado de más de, una, de uno de estos encuentros y va a poder venir de manera libre. ¿Por qué no contás un poco, Lau? Te me adelantaste, <ríe> Bueno. Último, sí quiero resaltar antes de, de hablarles a ustedes también de, de este festival, también lo que mencionó acá en el chat Horacio Fabián, que nos habla sobre esto: que a veces cuando creemos que ciertas acciones nos suman, pero hay otras personas que nos están viendo y lo están escuchando y tal vez algo les puede quedar. Así que es un excelente comentario, Horacio, porque a veces creemos que nadie nos ve, pero el, el hecho de que levantemos un papelito del suelo, alguien lo va a ver y de pronto a alguno le va a quedar una semillita o una duda de. Ah, mira, esto se puede hacer. Así que de verdad que muchas gracias. Y ahora sí, bueno, les doy las gracias primero a todos por acompañarnos y participar en este ciclo. Como les contaba Ale, nosotros estamos planificando ahora eh, un evento que se llama Conciencia Activa Ambiental, que va a ser, lo vamos a realizar el sábado 4 de diciembre, que es el primer sábado de diciembre, si llega a llover lo pasamos para el 11 pero les vamos a estar avisando están todos cordialmente invitados eh, ingresan al parque común y corriente lo que hicimos nosotros es para las personas que vinieron a más de tres capacitaciones de este ciclo online les vamos a estar dando dos entradas sin cargo para que vengan a día al festival así que ahora que terminemos y llevemos nosotros el registro por eso siempre les decimos pongan su nombre porque yo necesito saber quién vino, así que estas personas que vinieron a más de tres capacitaciones del ciclo de conciencia activa van a recibir estas eh, cortesías también estas personas van a estar invitadas a acompañarnos a la mañana a un taller que queremos invitarlos de cierre de este ciclo, porque la verdad es que venimos trabajando y hemos hecho cosas con las personas que están a la distancia. Hoy sería este cierre, pero para los que pueden venir presencialmente los vamos a invitar al, al parque para que compartan con nosotros un momento cortito de cierre, de reflexión y como de, de despedir este 2020. -20. Uno, iba a decir 2020, este 2021 que, que ha venido también con mucho movimiento y mucha reflexión ambiental. Así que les va a estar llegando esa información, como ya les dije, a los que participaron en más de tres capacitaciones. De todos modos, los otros que tal vez no pudieron acompañarnos en más de tres capacitaciones están cordialmente invitados para que vengan ese día al parque, ingresan, la, la entrada tiene que ver todo lo que es el recorrido en el parque, y además todas las actividades que vamos a hacer, vamos a hacer muchas actividades de educación ambiental, vamos a invitar a diversas organizaciones, tanto del ámbito público como del privado, para que vengan, hagan actividades y nos podamos llevar este día una semillita de cómo podemos ser mejores ciudadanos ambientales. Vamos a recorrer... Pasar por diferentes actividades que nos van a dejar así como, como con muchas ideas, que van a estar abiertas a toda la familia, que es lo más divertido, donde nos vamos a poder divertir desde los nenes hasta los abuelitos, así que bueno, nada, los invitamos para ese día, vamos a estar compartiendo todo igual por mail, por redes sociales, y bueno, cualquier cosa, ustedes nos siguen escribiendo el mail de Conciencia Activa, en .org .ar, que es de donde les llegan todas las convocatorias y para lo que necesiten, bueno, estamos acá desde el Departamento de Educación para la Conservación de Fundación Temayquén y de nuevo les agradecemos por, sumarnos, por sumarse, por acompañarnos en nuestra misión de proteger a las especies, a los ecosistemas y de brindar una educación ambiental lo no más participativa, equitativa, solidaria y justa para todos. Así que de verdad gracias. Y de nuevo a Ale y Auge que se sumaran. Auge la vamos a esperar, obviamente el 4, Amor. para que pueda tomarse un avión y venir desde Tierra del Fuego. Sería bárbaro que pudieras participar de ese, de ese evento con nosotras. Ah. Eh, así que nos encantaría tenerte. Y vamos, mil vamos gracias. A gracias. Vamos a ver la gente, Digamos, la gente Es un sábado. Hay que ver. Es un sábado. Es un sábado. Así que este, la verdad que mil gracias, Eugenia, por haberte sumado a esta charla. Ha sido un placer tenerte y escucharte. Y muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron hoy sábado de sol, un lindo día acá en, en Pilar, en Escobar, en toda, la, toda esta zona cercana al parque, así que bueno, esperamos contar con todos ustedes el 4 de diciembre en el parque y que puedan participar de este evento. Euge, mil gracias. Lau, bueno. igual, gracias por ayudarnos en este encuentro y nos estamos viendo. Gracias no, a todos no, Bueno, gracias a todos Cuídense mucho a todas y todos adiós. adiós Adiós adiós. Gracias A ustedes Que tengan un lindo sábado Chao, gracias igualmente sí. Muchas Chao, gracias Gladys. Buenos días Chao. Hola, buen día Miriam, ¿cómo va? Sigan sí, con las bolsitas de tela y el ejemplo de Gladys, ahí está. Una genia. Nos vemos el, el 4 de, de diciembre. Buenísimo. Genial, si Dios quiere, nos esperamos. Voy a llevar unas bolsitas. Ah, buenísimo. Bueno, cuídense mucho, voy a cerrar ya el chat. Luego. Adiós Adiós.